Santa Teresita del niño Jesús, nos enseñó a ser niños delante de Dios. Es reconocer la propia nada y esperarlo todo de él, como un niñito lo espera todo de su padre. Es no preocuparse por nada. Hasta en las casas de los pobres se da al niño todo lo que necesita, pero en cuanto se hace mayor, su padre le dice, ahora ya puedes arreglártelas tú solito. Precisamente por no oír eso, yo no he querido hacerme mayor, sintiéndome incapaz de ganarme la vida la vida eterna del cielo. Así que seguí siendo pequeñita, sin otra ocupación que la de recoger las flores del amor y del sacrificio, y ofrecérselas a Dios. Ser pequeño es también no atribuirse virtud alguna, creyéndose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro en la mano de su hijito para que se sirva de él, pero es siempre el tesoro de Dios. Por último, es no desanimarse por las propias faltas, pues los niños se caen a menudo.